Hola amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad Nos encontramos en la provincia de Jaén, en la zona de la Sierra Sur Estamos en Andalucía, España Esta provincia es una provincia, pues que podemos decir que es el primer productor de aceite de oliva del mundo Como podéis ver a mis espaldas, pues es una zona bastante montañosa En la zona donde me encuentro ahora mismo pero no os voy a hablar del aceite de oliva, aunque también podríamos hablar de ello. Os voy a hablar de uno de los avistamientos con aterrizaje ovni. Este sería uno de los casos de ufología también conocido como, podríamos compararlo con el caso de los billares de Dionisio Ávila. Pero este caso es un poquito menos conocido porque no tuvo toda la trascendencia a nivel mediático y de hecho pocos investigadores han venido por aquí a investigar este tema o a hablar con las personas que fueron testigos oculares de un aterrizaje y de un ovni de color rojo un ovni de color rojizo que estaba situado pues a la altura de estas montañas que tenemos aquí justamente aquí vamos a empezar este programa y vamos a realizar pues este pequeño caminito y vamos a ir al lugar de los hechos y una vez allí os explicaré qué es lo que ocurrió exactamente vamos hacia allí Este es uno de los puntos importantes de toda esta historia, <coughs> como podemos ver aquí podemos dirigirnos hacia el castillo de Otiñar y en esa dirección podemos ir, podemos ir a un poblado que prácticamente quedó abandonado a principios del siglo XX. Se rumorean muchas cosas, de hecho ese poblado eh, tiene pues, una serie de historias pues, un tanto extrañas de índole paranormal curiosamente aquí tenemos otro cartel que nos indica que nos vamos a una presa nos vamos a la presa del quiebrajano pero justamente la montaña que tengo aquí a mis espaldas esta que podéis ver aquí pues aquí es donde se vio uno de los objetos de color rojo un objeto de color rojizo con una serie de luces un tanto extrañas y ese fue el primer avistamiento que tuvieron los personajes de toda esta historia. Quiero voltear el, la cámara y quiero que veáis que este prohibido el paso que hay aquí es muy reciente. Este prohibido el paso no era, no existía esto y se podía transitar hasta cierta zona. Pero fijaos cómo lo han cortado y además ...han colocado esta señal. Pero vamos a continuar. Vamos a empezar a transitar por la zona... ...y os voy a ir contando un poco esta historia. Por esta carretera o este sendero, mejor dicho... ...veis que el suelo está empedrado. Pues por esta zona siempre hay caminantes... ...hay personas que hacen senderismo... Y aquí decidieron tomar esta ruta, estos caminantes por esta zona forestal, y ahora veremos una serie de detalles muy importantes. Pues eran un grupo de cuatro personas, que sería pues, aproximadamente las 7, las 8 de la tarde, ya estaba anocheciendo por esta zona, y decidieron atajar, es decir, caminar por aquí para llegar ...a un punto de reunión donde se iban a ver con otras personas. Y tomaron este sendero, estas cuatro personas. Este sería uno de los puntos también importantes. Y ahora veremos el porqué. Si os fijáis, en esta zona de aquí, donde vemos aquí... ...pues hay una serie de cuevas. Incluso en esta zona superior hay más cuevas que estarían tapadas por la vegetación <coughs> tengamos en cuenta las cuevas que acabamos de mencionar pero fijaos este camino como es bastante pues bueno es un camino bastante liso y continuamos rodeado de montañas os puedo decir que de donde estamos ahora a jaén capital pues hay unos 20 kilómetros entre 18 y 20 kilómetros aproximadamente es una zona muy aislada esta zona es una zona muy aislada aquí como veis no hay absolutamente nadie pero vamos a seguir un poquito más con la historia como venía relatando estos eh, senderistas iban por esta zona concretamente y en la montaña que hemos visto al principio vieron como una especie de luminaria un ovni de color rojo de unas dimensiones bastante importantes, ellos definen que tendría alrededor de unos 50 metros de diámetro y aquello estaba estático, evidentemente cogieron este camino y apretaron el paso, apretaron el paso porque, les dio, pues, evidentemente a mí me daría miedo también, ¿no? Y apretaron el paso por esta zona para encontrarse con unos senderistas en un punto de reunión. Y ahora veréis la zona donde se vio supuestamente un ovni que estaba posado en una zona de planicie. Vamos hacia allí. Pues bien, ya estamos en el lugar y me acabo de encontrar algo que no estaba aquí y no sé el motivo ni el por qué. Aquí, pues bueno, vamos a mostrar. Esta es la zona, es un llano, un plano, donde pues bueno, no tiene mucho, mucho motivo de, de que exista, o sea, de que esté aquí estas piedras, estos bloques de piedra que están aquí, como podéis ver. No tiene mucho sentido, porque esto antes estaba abierto. Y de hecho, eh, en esa zona, en esa dirección de ahí, se puede eh, acceder a una zona que es un pantano. Como habéis visto el cartel del principio, pues hay un pantano, unos 8 kilómetros en, en esa dirección. Fijaos, vamos a hacer un plano general de la zona en cuestión. Pues bien, aquí tenéis este plano donde supuestamente aquí se posó un objeto de color blanco y de hecho quiero que veáis que los que venían caminando venían por ese camino justamente por ese camino y de golpe se encontraron de forma pues bastante fortuita se encontraron aquí un objeto de color blanco que no emitía ni luz o sea no emitía sonido perdón luz se, em se emitía pero no emitía ningún tipo de sonido y es muy curioso porque no llegaron a acercarse se quedaron donde estoy yo ahora justamente o sea esta sería la visual que tendrían estas personas y ese objeto estaba ahí parado no tenía ningún sentido pero vamos a ir justamente donde se llegó a poner vamos para allá bueno pues estamos justamente al otro lado y desde aquí vamos a ver una serie de detalles importantes que estos eh, senderistas llegaron a comentar. Aquí en esta zona del suelo es donde había pues, un objeto en esta zona que tendría pues, menores dimensiones que el ovni que avistaron anteriormente. Tendría alrededor de unos 8 a 10 metros de diámetro, es decir, que desde donde yo me encuentro hasta esas piedras justamente de ahí más o menos sería ese diámetro si buscamos aquí pues bueno aquí no, no vemos absolutamente nada aunque vemos pequeños rastros de, de jabalís ¿vale? porque son aquí hay zona de jabalí hay linces hay lobos ¿eh? si os fijáis pues bueno hay rastros donde se puede decir que han escarbado animales salvajes de esta zona esta es una zona protegida es una zona de parque natural ¿eh? vemos pues aquí toda esta zona pues bueno lo más curioso de todo esto es que los eh, caminantes estos senderistas se encontraban justamente donde podéis ver esos tres bloques de piedra iban pasando en esa dirección y se quedaron a esta altura aproximadamente pues bueno este objeto se elevó y en una de las cuevas que tenemos por allá arriba ¿Eh? En una de esas cuevas, que hay bastantes cuevas. De hecho, esta es una zona donde se han encontrado petroglifos ¿eh? con grabados eh, de la prehistoria de aquella época, ¿no? Incluso de los íberos, aquí había un poblado íbero muy cerquita. Pues podemos ver, no sé si desde esta imagen hay esa cueva, ahí hay una cueva. Aquí todo esto está también lleno de cuevas. Pues bueno, este objeto se levantó pero prácticamente sin emitir sonido, no emitía nada, es prácticamente silencioso, y se elevó y en cuestión de 30 segundos, 20 segundos, no, no saben definirlo exactamente, entró por una de esas cuevas de aquella zona de allí, aquella luz entró y se perdió, en aquel lugar. Muchos preguntaréis, sí, pero si ¿sí tenían un teléfono móvil, <coughs> pues no. Justamente cuando ocurre esto, que sería pues en la década de los años 90, finales de los 90, pues no tenían teléfonos móviles estas eh, estas personas justamente. Fijaos la zona, porque parece como una especie de valle. ¿eh? Si veis el paisaje, es un paisaje bastante Bastante bonito, a decir verdad. Y vemos como todo esto está aislado. Justamente en esa dirección, eh, por aquí, podemos acceder a un pantano. Y de hecho, ya estuvimos hablando de una de las apariciones en un pantano muy cercano a esta zona. Que sería el pantano en cuestión del que estamos hablando. Pues si recordáis, en este canal tenemos un, un vídeo donde hablábamos de ese ovni... O ovnis que fueron varias en varias ocasiones donde eh, se ha visto pues una serie de objetos voladores no identificados en un pantano y lo tenéis en este mismo canal pues fue en esa dirección justamente en esa dirección en aquellas montañitas que vemos estas montañitas de aquí que vemos por aquí pues justamente detrás estaremos a unos 8 kilómetros aproximadamente es muy curioso porque ellos ya vieron aquel objeto aquel objeto rojo y bueno pues no llegaron a, a pensar ni a entender que, de qué se trataba pero justamente cuando vinieron a esta zona a esta zona de las piedras esto no estaba esto lleva aquí poco tiempo esto lleva poquito tiempo aquí pues ahí eh, se quedaron pues, atónitos y en cuestión de unos 20 segundos Aquel objeto desapareció por la zona que tenemos justamente aquí. Es decir, se metió dentro de la montaña y ellos continuaron por esta zona y ya lo que hicieron fue eh, pues apretar el paso y ahora veremos por dónde fueron caminando. Vamos para allá. Pues bien, por este camino fue por donde al final fueron andando y llegaron a un poblado que hay aquí, que como he dicho, estaba, está abandonado. Es un poblado donde ya se han reportado, además por parte de muchos grupos de investigación, se ha reportado muchísimos fenómenos extraños. Pues en esa dirección es donde estos protagonistas nos pues apretaron el paso y pues bueno, prácticamente pusieron pies en polvorosa. Este caso se reporta a las autoridades locales, y estas autoridades locales realizan un informe donde, pues bueno, como no tienen eh, más historia que la de cuatro personas, de hecho eran dos matrimonios jóvenes, pues ni tan siquiera las autoridades decidieron venir a esta zona a comprobar o a ver o simplemente pues a coger ciertas mediciones. Es muy curioso porque cuando yo he traído aquí el dron... Como he dicho, pues se pierde la señal. Y evidentemente los drones eh, que funcionan con una señal eh, de GPS, pues si no reciben para poderse posicionar esa triangulación, <coughs> pues de hecho ni tan siquiera despegan. Pero antes de despedirme, quiero que veáis toda esta zona. Quiero que veáis la zona donde me encuentro concretamente. Y aquí detrás hay un castillo. Y aquí detrás, en donde está este castillo, encontraron un yacimiento íbero. Es decir, supuestamente, en ese yacimiento íbero, <coughs> encontraron una serie de eh, figuritas, de figuritas de pequeños dioses, que eran como unas figuras esteatopígicas, ¿no? que eran como amuletos. Y eso lo encontraron, justamente, a unos 600 o 700 metros, justamente aquí detrás. De hecho, eh, se habla que incluso fue pues, una zona donde pudo, esto no se sabe a ciencia cierta, pero donde pudo existir un templo de los, de, de los íberos, es decir, con sus culturas y con sus religiones, los mitos que ellos tenían. Pues eso se encuentra... Ni tan siquiera un kilómetro. O sea, aquí, justamente aquí al lado. Y como está aquí al lado, pues vamos a visitarlo y vais a ver en la zona concreta que os estoy hablando antes de despedirnos. Vamos hacia allá. Pues bien, estamos en el lugar <coughs> concreto donde... Pues parece que esto formaba parte de un recinto de santuarios, donde, pues bueno, como he dicho, los íberos realizaban sus liturgias. Si veis aquí, tenemos una de estas pequeñas cuevas, donde ahí se han encontrado pequeños objetos. Vamos a ver un poquito más de este paisaje y fijaos en la garganta, ¿eh? que se puede ver aquí. Y Fijaos la zona es bastante bastante bonita a decir verdad vamos a ir justamente donde podemos encontrar un grabado que parece ser que es el símbolo de la atlántida vamos a ir hacia allí Pues bien, justamente aquí es donde, eh, supuestamente, aquí este de hay que dejarlo claro, porque luego esto está sujeto a interpretaciones, este grabado es el grabado del supuesto humanoide. Es como así lo llaman por aquí, el humanoide. Habéis visto en ese primer plano que os he mostrado, pues todos estos grabados que tenéis aquí. Y fijaos dónde estamos situados. Vamos a hacer una panorámica hacia arriba y fijaos, esto es lo que tenemos justamente encima de nuestras cabezas. Esto es lo que tenemos justamente aquí. Vamos a seguir viendo estas, estos grabados. Esto antiguamente, no hace mucho tiempo, antes de que estuviera aquí eh, National Geographic, vaya que no se me ve, antes de que estuviese aquí National Geographic, esto era un corral de cabras. Esto es una propiedad y es un corral de cabras, pero os voy a hacer un primer plano del lugar este y vais a ver qué maravilloso es. con esta imagen me despido de vosotros, aquí tenéis el castillo de Otiñar, estaremos al otro lado de donde ocurrió este avistamiento ovni. Así que curiosa historia en un lugar bastante extraño, bastante curioso y nada más amigos, si os ha gustado el programa pues ya sabéis, lo compartís, le dais al like y yo voy a seguir disfrutando de este maravilloso lugar que además hace un día soleado y bastante bonito. Así que amigos, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.